¿Qué tal, opositores? ¿Cómo estáis? Espero que bien y que los reyes hayan sido benévolos con vosotros. A muchos, pues ya eh, habréis tenido un gran regalo de reyes que ha sido pues la obtención de esa plaza como funcionarios de, en este caso, como funcionarios en prácticas, que os va a permitir adquirir la condición de funcionarios de carrera. Mi más sentida enhorabuena a todos vosotros y mucho ánimo a todos aquellos que habéis quedado en la estocada. Toca recuperarse y afrontar la oposición de cara a nuevos a nuevas convocatorias con más ánimos si y cambio. Os mando también un fuerte abrazo a todos aquellos que habéis quedado en este segundo ejercicio. Son múltiples los mensajes que tengo de agradecimiento, tanto en redes sociales como a través de correo electrónico o a través de WhatsApp o en el grupo de Telegram, en el que me dan las gracias pues por el trabajo que he hecho. Yo simplemente agradeceros a todos vosotros lo que hacéis por mí. Realmente para mí es un placer dedicarme a esto. Es forma parte complementaria de mi actividad laboral. Sabéis, todos sabéis que yo sigo estando en servicio activo, sigo trabajando en instituciones penitenciarias y tengo la formación como algo complementario. Redes sociales, todo lo que es YouTube, eh, Telegram, eh, Instagram y demás forman parte de algo complementario forma parte de un todo en el que yo pues intento dar mi mejor versión y ayudaros en la medida de lo posible. En base a los mensajes que me vais planteando cada vez más pues me voy decantando un poco por la demanda que tenéis en cuanto al material y al contenido que creéis que, eh, que es más interesante para todos vosotros. Como estamos en el pleno proceso eh, de oposición pues ahora hay muchos de vosotros que me habéis pedido que haga pues un vídeo explicando los sistemas o la forma que eh, nos vamos o lo que os vais a encontrar en cuanto a la petición de plazas y en eso va a versar este vídeo. Como siempre le quiero dar un matiz eh, psicológico e intentar ayudaros en la medida de lo posible con mi experiencia profesional y personal, pues eh, os he dejado al final del vídeo una serie de reflexiones que quiero que las leáis y si os sirven de ayuda, pues para mí también serían de enorme satisfacción. Lo primero que os he hecho es una especie de diapositivas. Normalmente los vídeos que hago, como bien sabéis, pues están sin preparar. Son vídeos hechos así, grabaciones en directo, según me va saliendo, según me viene la inspiración. Y en base a eso voy comentando. Lo mismo hago en esas clases presenciales, son esas clases que veis en los vídeos de YouTube pero prometo, pues a medida que voy haciendo contenido y material, ser cada vez mejor y hacer un material de más calidad. ¿vale? Hoy, como Día de Reyes, por nada, os he preparado esta secuencia de diapositivas y espero que os guste. Bueno, Lo primero que quiero que reflexionemos es, o lo primero que quiero transmitiros en base a mis casi 19 años que llevo en instituciones penitenciarias, es lo que yo considero, o mi punto de vista, de lo que es el sistema penitenciario español. Todos recibimos numerosas informaciones a través de redes sociales, de foros, eh, medios de comunicación, todas las noticias que vemos, pues nos hacen eh, concebir una imagen de lo que es la prisión. Y ahora que hemos aprobado la oposición, pues no sabemos realmente a qué nos vamos a, qué nos vamos a encontrar. Tengo que decir desde mi punto de vista, que yo entré allá por el año eh, 2004, el sistema penitenciario español es uno de los más avanzados de Europa y del mundo. El tratamiento penitenciario llegó a mitigar un poco las tensiones que se vivían en los años 90 y principios del año 2000, pero fundamentalmente en los años 90, en cuanto a la tensión que se encontraba en los centros penitenciarios y la creación de los centros tipo supuso un hito en cuanto a la construcción de establecimientos penitenciarios a nivel mundial. Es decir, desde Siespe, que es la empresa constructora y todo lo que es la Secretaría General, pues se pusieron o fueron eh, investigar a investigar a países nórdicos y otros países eh, anglosajones el, los sistemas penitenciarios aplicados ahí. Entonces implementaron algo similar aquí en España, y a raíz de eso fue la creación de los centros tipo que conocéis que son todos los que se han abierto últimamente. Estos centros tipo son centros abiertos en los que realmente parece como si fuera un pueblo, un pequeño, en el que se distribuyen por módulos las distintas estancias y dependencias donde van a residir los internos. Estos centros pues, son múltiples las actividades, las entradas, las visitas que hay en el día a día. También son centros que están abiertos a la sociedad y colaboran con ellos múltiples asociaciones, ONGs, etc. ¿vale? Sabéis que el reglamento supuso una, el penitenciario supuso una apertura de las prisiones a la sociedad. El interno sigue formando parte de la misma con las limitaciones que impone el artículo 25 de la Constitución, en el sentido de la pena, el fallo condenatorio y la ley penitenciaria. Como bien sabéis, tenéis todos bien sabida la normativa. Entonces... Lo que nos interesa saber es qué nos vamos a encontrar. Son múltiples las preguntas que os planteáis. Para mí, a nivel personal, la primera vez que me entré en un módulo estando en el Cuerpo de Ayudantes, ese impacto que me genera el hecho de encontrarme con un interno yo solo y saber qué le voy a decir y cómo va a reaccionar, pues fue algo que a mí me generaba pues, pues temor, nerviosismo, incertidumbre, etc. Pero lo primero que me encontré es que eh, por el uniforme que yo llevaba, ya me respetó. Es decir, solo por el hecho de estar, el hecho de estar allí y ir uniformado, pues ya me respetaba. Creo que debemos, debemos fomentar el respeto con las personas a las que vamos a tratar, a las que vamos a custodiar. Debemos ser siempre respetuosos con ellos. ¿Vale? Esa situación, eso va a ser recíproco. Si os fijáis o cuando empecéis a trabajar os daréis cuenta de lo que os estoy comentando. ¿vale? Esa primera sensación me generó confianza. Entonces, a la hora de interactuar con ellos, pues cada vez podía ser pues, más yo, ser eh, auténtico ¿no? en ese sentido. No tener que estar fingiendo. No tenemos que ponernos a la defensiva. Nosotros al final, o vosotros, cada uno de vosotros llegará a un punto que seáis capaces de tener vuestra forma de trabajar y todas ellas son compatibles entre sí siempre desde el respeto y saber que al otro lado hay una persona y esa persona no debería ser juzgada. Es decir, ya viene juzgada por los tribunales sentenciadores. Nosotros lo que tendremos que hacer es valorar su comportamiento en el día a día, valorar lo que hace y en función de eso aplicar los programas o todo aquello de lo que sea merecedor. ¿Vale? Lo primero que me voy a encontrar cuando ingrese en el centro penitenciario va a ser unas personas que están privadas de libertad en unos establecimientos pues, que tienen una serie de, de normas que yo tengo que intentar adaptarme a ellas y adaptarme a las personas con las que yo voy a convivir. ¿Vale? Está claro que el centro en el que yo elija mi puesto, en el centro en el que yo vaya a, a estar haciendo las prácticas una vez finalice el periodo en cuenca o habrá algunos de vosotros que empecéis primero en los centros cabecera y después os incorporéis a Cuenca porque este año el número de plazas ofertadas es altísimo. Sois 1850 y os van a tener que distribuir en turnos. ¿vale? Entonces algunos os incorporaréis a los centros de cabecera y posteriormente iréis a los a Cuenca que os recomiendo que os lo vais a pasar en grande. Cuenca es una ciudad que a mí me ha sorprendido enormemente. Son múltiples las posibilidades que tenéis. Podréis eh, visitar pues, sitios muy bonitos. Yo os recomiendo, por ejemplo, yo fui a las Chorreras del Cabriel y fue una pasada en el mes de junio julio. Eh, una auténtica virguería eso. Y como eso hay muchos más parajes idílicos que encontraréis en Cuenca y después el día a día de la ciudad y todo lo que encontraréis allí. Es muy bonito. A veces nosotros tenemos el concepto de que determinados sitios pues van a ser un chasco eh, al final que nos vamos a aburrir. Y yo desde mi experiencia tened en cuenta que yo hice tres cursos. Hice el de ayudantes en Madrid, el del especial en Madrid y el del técnico lo hice en Cuenca. Entonces eso me permite un poco valorar los distintos sitios. Madrid está muy bien, es muy bonito, pero la, la amistad con fraternización que vais a tener con los compañeros el día a día, el juntaros por la tarde todo eso es una pasada. Vais a poder eh, veros, estaréis en las calles y al final coparéis toda la ciudad. Os eh, aconsejo que disfrutéis de ese periodo de práctica, ese periodo formativo allí. Vais a poder ver a los, a los que mandan, al secretario general, al subdirector general de recursos humanos, a todas las personas que están en la parte de formación. que Os ayudarán y veréis como cada vez más pues, todo lo que es la parte formativa está más adaptada y más modernizada, ¿vale? Que en años pre eh, precedentes, pues, por ejemplo, cuando yo hacía aquella formación en el año 2004, que elegíamos las plazas, todas con una tiza, íbamos marcando y al final los que estaban primeros cogía la, la más interesante y los demás, pues, iba borrando en la pizarra las plazas, que era un poco más rudimentario todo ese sistema. Por suerte, todo esto ha ido avanzando. Y cada vez más nos encontramos con un sistema más eh, moderno, más actualizado y más dinámico. ¿vale? Bueno, disfrutad del periodo de prácticas en Cuenca y después cuando lleguéis a los centros penitenciarios pues, tendréis una, un periodo formativo en el que os van a enseñar pues, un poco, iréis visitando todas las estancias y dependencias y los distintos puestos. Cuando estamos en práctica estamos para aprender, tendréis que actuar como esponjas, intentar absorber lo máximo posible y fijaros en todo lo que hacen los compañeros más veteranos. ¿Vale? A la hora de encontrar el centro que más se adapta a vuestras, a vuestras circunstancias personales o en el que mejor os podáis desarrollar, cada uno tiene un perfil distinto. Yo lo primero que voy a decir y lo primero que quiero hacer alusión aquí es que no hay centros buenos y malos. Para mí lo más importante. A la hora de escoger un centro penitenciario es, en primer lugar, la ciudad en la que voy a residir. Después, la distancia que hay desde la ciudad que resido al centro penitenciario. Si yo me voy, por ejemplo, a un centro como Castellón, que es increíble, pues para mí la ciudad está muy bien, pero el centro tiene una, un desplazamiento de 70 kilómetros. ¿Qué sucede? Hay gente que me está diciendo es que yo al Bocaz no quiero ir. Albocácer es muy peligroso. Albocácer me da miedo. Bueno, yo tengo, eh, para todos aquellos que piensen que al Albocácer le da miedo, que Albocácer no quiere ir, para mí Albocácer fue uno de los mejores años de mi vida. Yo estuve allí como encargado de V1, seis años y medio, y los recuerdos que tengo son increíbles. Lo pasamos en grande con todos los compañeros de Albocácer, teníamos grupos, salíamos por allí, íbamos a la playa, en verano a Benicácin, en la prisión había gente joven, compañerismo entre todos. Bueno, lo pasábamos muy bien. Entonces el trabajo ahí, pues eh, yo a, a todo lo que me diga de Alvocácer al es un sitio que si tú vas, vas a estar bien y te lo vas a pasar en grande. El centro, vas a aprender de todo. A veces tenemos eh, en la mente pues o pensamos que los centros que hay funcionarios menos veteranos se trabaja peor y a veces es al revés. Alvocácer es un ejemplo, es una una prisión que hay, eh, la gente va con ganas de trabajar y le da mucho menos, o, o veréis que se controlan todos los procesos mucho más. Es decir, se controlan los recuentos, las bajadas de celda, subidas, etc. ¿Vale? Entonces, no lo descartéis. A mí es un sitio que realmente me gusta. Estremera no la conozco, tenéis Estremera, Morón, eh, Albocas, son prisiones que quedan un poco más lejos, pero que tienen esas posibilidades y aunque haya un perfil de interno que igual nos puede tirar un poco más para atrás, también la, la prisión tiene una ma mucha mayor seguridad. ¿vale? Al final vosotros vais a tener que gestionar y tratar con personas y esas personas van un poco a ser o reaccionar en base a vuestro comportamiento. Yo os puedo decir que desde mi punto de vista yo no he tenido problemas en prisión, nunca. Y que no es un medio hostil para mí. Es un medio en el que me siento integrado y me siento bien y me siento tranquilo. A modo de eh, consejo, si me aceptáis un consejo, os voy a dar, como siempre digo a mis alumnos, hay dos armas fundamentales en el puesto de funcionario, que para mí es lo más relevante. Las dos armas fundamentales que vais a tener en el día a día en vuestro trabajo va a ser, en primer lugar, la observación. Una observación deliberada en la que yo voy a saber y controlar el comportamiento habitual de los internos. Y después, en segundo lugar, el bolígrafo. Es decir, sabéis que el reglamento se habla en el artículo 66, elevar los oportunos informes. ¿Vale? Es decir, lo que yo escriba y lo que yo observe. En base a eso yo podré valorar si estoy haciendo bien mi trabajo, si esta persona se relaciona con esta, si esta... Es importante todo eso. Son las dos armas fundamentales que tenéis. ¿vale? Bueno, siguiendo un poco con las prisiones, y antes de meterme en, en las distintas plazas, que lo tendréis más adelante, yo las plazas aún no las manejo. Lo que me pasaron es un papel del sindicato. Eh, hay sindicatos que están sacando las plazas por ahí. Yo lo que he hecho es ponerlo ahí. Le he quitado el nombre del sindicato por no hacer ni publicidad ni nada, porque, bueno, yo, a nivel sindical, sabéis que los sindicatos al final hacen su labor, igual que la administración hace, hace su labor y todos, pues de forma conjunta, somos una unidad, ¿no? Cada uno, pues tiene sus tareas y sus funciones. Bien, en este caso, como podéis ver aquí, os he puesto sistema penitenciario español, que te vas a encontrar en tu nuevo puesto, traslados, vacaciones, cambios de turno, vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Entonces, a ver qué voy a ir pasando, si esto me deja. Bien, ¿qué te vas a encontrar en tu puesto laboral? Bueno, eso ya lo hemos comentado antes un poco, ese primer shock que te vas a encontrar cuando veas a un, a un interno, esa primera impresión, esa sensación que puedes tener pues de incertidumbre, de nerviosismo, no saber a qué puesto te vas a enfrentar, si los que están ahí son muy malos, qué delito han cometido, si puedo mirar el delito la alarma social que han generado cuando cometieron el delito, si van a venir a por mí. Todo eso son sensaciones que las tenéis que vivir. Al final, el castado interior lo sabe. El castado interior, esa sensación que yo le comento, lo sabe. Es decir, ver los toros desde la barrera es muy bonito, pero estar ahí y vivirlo, eso hay que sentirlo. Y sois vosotros los que lo vais a, a, a vivir y veréis como lo que os comento, pues bueno, en parte tengo... Ahí sí que tengo razón, o por lo menos es mi punto de vista, ¿vale? Lo que os comentaba, el sistema penitenciario español es uno de los más avanzados del mundo y al final la seguridad pues no se va a ver comprometida. Habrá reclusos que estén pasando por primero, los primeros grados, pero como sabéis, desde la Secretaría cada vez más, la tendencia es a que se hagan unas políticas penitenciarias enfocadas a los terceros grados. Esto no quiere decir que deba impregnar el buenismo en todas las prisiones. No estoy de acuerdo con eso. Habrá momentos en los que haya un interno pues, que esté, por cualquier circunstancia, más rebotado y otros que haya que eh, valorar pues, ese comportamiento adecuado del interno. ¿vale? Es decir, nosotros podemos aplicar o, eh, la normativa que tenemos siempre desde el rigor y desde el punto de vista y entendiendo que esa persona se encuentra privada de libertad y que su prisma, su punto de vista, es diferente a lo que nosotros o a la interpretación que hacemos nosotros de la vida. Como os comentaba antes, no estamos para juzgar a internos. Nosotros estamos para valorar su comportamiento, estamos para ayudar, para reeducar, reinsertarlos en la sociedad. Y a veces tenemos el concepto metido en la mente que esa persona la tenemos que reinsertar y tiene que vivir en la sociedad como nosotros queremos que viva. Y no es así. ¿vale? Y esa persona lo que quiero es que cuando llegue a, la, a, a estar en libertad, pues sea capaz de poder vivir, de atender a sus obligaciones y no delinquir. Pero si le gusta fumar o le gusta beber o le gusta... yo no soy quien para juzgarlo a él. ¿vale? Entonces es un poco un consejo, una apreciación personal mía. Volviendo al, al hecho de haber aprobado la oposición, bueno, pues estamos en una época que estaréis todos ilusionados, entusiasmados, con muchas ganas de trabajar, de relacionaros con vuestros compañeros. Los compañeros que conocéis cuando aprobáis la oposición o los que han estado contigo, con vosotros en el proceso selectivo, al final muchos de ellos se van a, a convertir en amigos vuestros, amigos para toda la vida. Al final somos, como le dicen los, los que saben de esto, pues al final somos, las cinco personas con las que compartimos nuestro día a día. Nuestros, los, nuestros compañeros van a ser parte de nuestro día a día y la prisión va a formar parte de lo que somos. ¿vale? Entonces esa motivación, esa ilusión, ese entusiasmo, ese compañerismo nos va a ayudar siempre y lo vais a tener como o vais a fomentar amistades con gente y estas en muchos eh, casos van a ser duraderas. ¿vale? Tenéis que aprobar, aprovechar esa motivación para aportar vuestro grano, grano de arena. Entráis en una institución que cada vez, pues a medida que va evolucionando, pues se tiene que ir renovando. Y vosotros vais a formar parte de ella, de una institución pues, más moderna, más eh, digitalizada. Y eh, tendréis que aportar vuestras ganas y vuestro entusiasmo. Ya sabéis que a veces la motivación es muy fácil tenerla al principio. Pero no es tan fácil mantenerla con el tiempo. Cuando yo no estoy motivado, pues yo tengo que tirar de compromiso. ¿vale? Es decir, si yo estoy comprometido a trabajar y tengo una finalidad con lo que hago, me voy a encontrar mucho mejor que si yo voy a trabajar por el mero hecho de tener que trabajar. Es muy difícil mantener un trabajo y que este perdure en el tiempo si yo pierdo la motivación y mi trabajo no tiene sentido. El trabajo en instituciones penitenciarias solo tiene sentido desde el momento que yo busco o encuentro una finalidad en lo que hago. Si para mí la finalidad es ayudar al prójimo, ayudar en este caso al que está privado de libertad, iré a trabajar con ganas. Sin embargo, si yo lo único que hago es ir a trabajar, porque tengo seis días libres de cada ocho y voy a cobrar dos pues, mil euros o lo que sea, pues ahí al final acabaré desmotivado y cada vez más... Eh, e iré allí de forma pues a sentarme en la silla y a, a no hacer nada, ¿vale? Entonces yo siempre digo que cuando hacemos algo lo tenemos que hacer y tenemos que tener una, una finalidad para poder hacerlo con ganas, ¿vale? Las ganas de aprender son muy importantes, aprenderéis como esponjas, tenéis la normativa o el conocimiento en vuestras manos, habéis estudiado toda la normativa y veréis que esa norma tiene una aplicación práctica, Sabéis que las leyes pues, tienen, son interpretables y al final somos las personas los que la adaptamos a nosotros siempre desde el rigor de eh, lo que tenemos que hacer, ¿vale? del deber bien hecho. Bueno, os he puesto aquí una serie de mitos y realidades que yo quiero que las comentemos y es importante la, eh, transmitiros esto desde mi punto de vista siempre. ¿vale? Habrá gente que no esté de acuerdo con lo mío, pero bueno. Al final yo os transmito mi experiencia como profesional del ámbito penitenciario y lo que yo he aprendido y he visto en todas las cárceles que he estado, que no han sido pocas. ¿vale? Las cárceles son peligrosas. En función del destino escogido tendré más o menos riesgo, como mito. La realidad es que el sistema penitenciario español es de los más avanzados del mundo y la imposición o la implementación del tratamiento penitenciario alivió mucho la tensión vivida en todos los centros. Es decir, todos los programas que se hagan, salidas al polideportivo, salidas programadas, eh, todo el programa específico, te la televisión, también supuso un, un, un avance muy grande. Terapias o actividades grupales, eh, visitas de ONGs, todas las personas que colaboran con los internos hacen que al final esas personas, pues cada vez más vean el hecho de estar recluidos desde otro prisma. ¿Vale? Otro de los mitos que hay, que pululan por ahí, es que los medios de comunicación y en foros, redes sociales, siempre leo que la prisión es un medio hostil. Es decir, la información o lo que nos transmiten los medios de comunicación, muchas veces pues, eh, nos transmiten lo negativo. Las noticias venden mucho más si transmitimos algo negativo que si transmitimos algo positivo. Lo positivo, pues siempre tendemos a decir, bueno, ese es un rollo, un buenismo, no sé qué. Siempre me está contando historias de no sé qué, no sé cuánto. Pero la realidad es mucho más cruel de lo que vemos. No, eso es lo que nos intentan transmitir. La prensa vende mucho más. Si pone acontecimientos negativos y las noticias del mediodía o de la noche también. Cuanto más desgracias veamos, mejor. Más gente lo va a ver. Es decir, a nivel cognitivo pues eh, hace como un efecto que nos entre ese miedo y es mucho más adictivo para el, para el ser humano. Un consejo para mí es centrarse en lo positivo. Siempre podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Si yo me fijo en lo negativo, siempre tendré motivos para quejarme. Es decir, siempre puedo decir, esto va mal, lo otro no funciona, que si el gobierno no sé qué, que si a ver si cambia esto, que si a ver si cambia lo otro. Pero yo... Mi mensaje, o lo que quiero transmitir, y bien sabéis que yo intento... No soy una persona polémica, ni voy a generar polémica, ni, ni persigo la polémica en este sentido, pero sí lo que quiero es que las personas tengan una vida un poco mejor. Y la forma de tener una vida un poco mejor es centrarse en lo positivo y dejar de ver todo como problemas. Es decir, es más positivo siempre buscar una solución que estar fomentando siempre o buscando problemas donde no los hay. ¿vale? La realidad es que las noticias, al centrarse en lo negativo, generan esa dependencia emocional. La solución que podemos plantear aquí es un poco una desconexión en cuanto a las noticias. Esto no quiere decir que yo tenga que estar apartado de la sociedad o recluirme o irme al Tíbet o a donde sea o a Bután, que sabéis que es el país de la felicidad. Pero sí que puedo desconectar un poco y atender a otras cosas. ¿vale? Ver en las noticias pues, otros aspectos positivos. Sabéis que yo estoy como psicólogo en el psiquiátrico de Sevilla y allí hacemos, hay un eh, aparato, ahí tenemos radio y una vez a la semana mi compañera y yo pues leemos una noticia positiva de lo que viene recogido en la prensa y lo leemos en la radio del, del psiquiátrico que se oye a 5 o 6 kilómetros a la redonda y se oye en el aeropuerto también. Un poco podemos hacer algo o, o coger algo eh, positivo e, e intentar desconectar de toda esa negatividad y todos esos mensajes, mensajes tóxicos que nos transmiten los, los medios de comunicación. Porque al final, la mayor parte de las cosas que suceden no te van a suceder a ti, no te van a afectar para nada. Ya tendremos tiempo de preocuparnos cuando nos vengan las desgracias, porque esas desgracias van a ser o nos van a suceder a todos. Pero mientras tanto, pues bueno, tenemos que vivir la vida lo mejor que podamos. Otro de los mitos, si me destinan a una prisión con perfil peligroso, tengo menos posibilidades que me muevan en prácticas. A ver, la distribución de los funcionarios en prácticas no va, no va o no se coge o no distribuyen a los funcionarios por centros más o menos peligrosos. Está claro que un centro que tiene mucho movimiento, como puede ser Morón, Estremera, Alvocácer pues ahí eh, lo normal es que, como hay tanto movimiento, el funcionario tenga más posibilidades de quedarse en esos centros. Pero no eh, ha habido años que a los últimos funcionarios se les ha movido por necesidades del servicio. Tened, nosotros siempre, eh, cuando nos perjudican las decisiones que se toman desde la Secretaría General, lo veréis, nos solemos enfadar y es normal. Vale, todos tenemos nuestro ego que nos protege y queremos que nosotros, o queremos ser siempre, pues unos privilegiados, que no a nosotros, pues yo soy así, yo soy cual, y esto es una injusticia. Poneros siempre desde el. Hay que ver las cosas en perspectiva. Los centros tienen que tener un mínimo de funcionarios, y los funcionarios, pues hay que distribuirlos entre los distintos centros para cubrir los servicios. A veces con los prácticos, con los que estáis en prácticas, pues cubren o palian muchas de las deficiencias que tenemos en materia de personal, bien por bajas, jubilaciones, etc. La única posibilidad que tienen desde servicios centrales es mover a prácticos cuando se dan estas circunstancias, porque después cuando paséis a ser funcionarios de carrera, vuestro puesto es inamovible salvo una remoción del puesto de trabajo, etcétera, Pero bueno, son circunstancias excepcionales, como bien sabéis. ¿vale? Después ya si no os quieren mover, no os vais a mover nunca. Entonces en práctica, si acabáis de entrar, tenéis que entender que al final, bueno, pues se puede dar esa posibilidad. Escoged un centro que mejor se os acopla a la ciudad en la que queréis vivir. Y después escoged el centro, yo lo escogería por proximidad a la ciudad donde voy a residir. Y en función del número de plazas también, es decir, si a un centro asignan tres plazas, pues igual, tengo menos posibilidades o más posibilidades, ¿vale? Mito. Por estar en prácticas no podré doblar turno o hacer cambios, no tendré derecho a vacaciones. Bueno, por estar de funcionario en prácticas no quiere decir que te vayan a privar de tus derechos como funcionario de carrera. En teoría, tú los derechos los adquieres desde el momento que pasas a ser funcionario de carrera, pero... En prácticas vais a estar a disposición de los directores de los centros, son servicios centrales, en función del área al que os asignen. Y eso quiere decir que el responsable de vosotros es el director. El director, salvo circunstancias excepcionales, os permitirá meteros en la guardia que os toque y tendréis la posibilidad, pues con carácter general, después podrá haber excepciones, que yo ahí no me meto, pero tendréis vacaciones, permisos, doblajes y demás. En cuanto a las vacaciones es un derecho que lo vais generando. Yo no puedo llegar a un sitio y decir, pues tengo derecho a todas las vacaciones del año, me las voy a pedir todas en el mes de agosto. Después también tendréis que entender a los funcionarios que están en la guardia y sobre todo en aquellos centros en los que hay más movimiento. Si yo voy a un centro que hay movimientos continuos, obviamente cada año llegan a funcionarios nuevos y a la hora de distribuir las vacaciones se autoorganizan entre ellos. Para ver si os meten en sorteos, si os meten en una rueda o el sistema que tengan para la distribución de las mismas. ¿Pero que vais a tener vacaciones derecho a vacaciones? Claro que sí. ¿Vale? Aquí tengo un poco lo que andan filtrando por redes sociales de las plazas que hay, de todos los centros. Al final eh, tenéis que coger centros donde vais, vayáis a estar a gusto. Toda la zona del sur de Andalucía, obviamente, con el número de aprobados andaluces que hay, va a ser más complicado pues, eh, tener opciones de escoger. Si os fijáis en la zona del norte, León, Topas, en Salamanca, centros como esos, hay más plazas porque hay cada vez más funcionarios. En segunda actividad y jubilaciones. Entonces muchos vais a tener que venir a cubrir estos centros del norte, que son centros que es más tranquilos, que se está bien. ¿Vale? Entonces, todos los centros está bien. No conozco ningún centro que me diga, es que allí no puedes ir. Es que allí hay internos muy peligrosos. Es que allí hay no sé qué. Que haya internos más o menos peligrosos no quiere decir que el peligro sea para ti. Puede haber un interno que sea más peligroso, pero ya tiene una aplicación de, un, de una modalidad de vida, un 91.2 o un 91.3, en la que se le controla mucho más. Y el centro está adaptado a ese perfil de interno peligroso. Si vosotros vais a un centro pequeño, como puede ser Alcázar San Juan, pues no sé, Teruel, centros pequeñitos, ahí no os vais a encontrar ese perfil de interno. Para eso la distribución que hace la secretaría pues lo va rulando al interno por los sitios pues más, más conflictivos. Después tenéis un sistema un poco proteccionista que va a ser que a la hora de trasladar a los internos de modo y demás pues iréis por o, o con los medios adecuados para que no se vea comprometida vuestra integridad física. ¿Vale? Pero bueno, me estoy poniendo en un extremo. El que no quiera extremos pues va a a unos módulos o hablará con el que organiza el servicio, con el director o con el jefe de servicios, en ese caso, para que le asigne un módulo distinto, ¿vale? Es decir, aquí no hay imposición. Tened en cuenta una cosa. Por suerte o por desgracia, en algunos casos, pero por suerte, sois funcionarios civiles del Estado y tenéis una serie de derechos. Tenéis que hacer honrar el puesto que tenéis, ¿Vale? Entonces nadie os va a imponer nada. No hay imposiciones aquí. ¿vale? Bueno, ahí tenéis los centros. No los voy a comentar mucho más. Lo que queráis, pues me vais preguntando. Me podéis hacer comentarios o poner comentarios en el, en el vídeo y e, eh, iremos comentando las distintas plazas. Cuando salga de forma oficial, haré otro vídeo y veremos mejor cada una de ellas. Quiero hacer, por último, una reflexión y espero que si a alguien le puede servir, pues os he hecho ahí unas pequeñas frases para, para dentro de lo que yo considero que, que deberíamos hacer o, o pararnos a pensar a la hora de, de empezar a, a trabajar como funcionarios de instituciones penitenciarias. Lo primero es disfrutar de lo que te has ganado, de, disfrutar de tu plaza de funcionario. Muchas veces no celebramos adecuadamente las cosas positivas que nos pasan. Ponerse en situación del que ha suspendido, el que está todo el año estudiando y ahora mismo no ha conseguido su plaza. ¿Cómo se siente esa persona? Muy frustrada. Si, tras, eh, si traspasamos eso a la, a la sensación del que ha aprobado, muchos de vosotros tenéis como una sensación o alguno de vosotros de vacío. Y debería ser todo lo contrario. Deberíamos coger lo que nos sucede positivo y, y celebrarlo como toca. darle las gracias a todas las personas que están con nosotros, que han pasado todo este proceso. Todas esas horas que hemos privado a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares de estar con ellos y pasarlo con ellos y agradecerles pues esa paciencia que han tenido. Entonces disfruta tu plaza de funcionario y celébralo porque te lo has ganado. Disfruta todo el proceso, las prácticas en Cuenca, el destino donde vas a ir, etc. Sea agradecido con la gente que tienes a tu alrededor y con quien te ha ayudado. A la hora de escoger la plaza en función de dónde quieras residir ¿vale? y de la distancia que haya. Sea humilde y trabajador. Déjate guiar por compañeros con más experiencia. No podemos llegar a un sitio intentando imponer nuestra norma nuestra, o nuestro criterio. Nuestro criterio al final, pues bueno. Nos van a tener en cuenta, pero esa persona lleva muchos años ahí. Esa persona se comporta o hace las cosas de determinada forma por su experiencia. Que habrá veces que no estemos de acuerdo, pero bueno, ahí estaremos nosotros también para confrontar esas situaciones. ¿vale? Intenta aportar a la institución ese grano de arena, ese soplo de aire fresco, esa gana de trabajar, esa motivación. No pierdas esa motivación. Ya sabes, cuando nos falta la motivación tenemos que tener compromiso y tenemos que tener una finalidad. Trabajamos por algo y para algo, ¿vale? No vamos ahí para coger el dinero. Meterlo en la buchaca, y después librar seis días, ¿vale? Tiene que haber algo más porque si no nos sentiremos frustrados y vendrá esa dejadez, esas ganas de progresar, esas ganas de trabajar y ya pues nos afectarán el día a día hasta a nivel psicológico. Piensa que vas a ser funcionario público. Tu labor es servir a los demás. En este caso a personas con múltiples problemas y vidas más desfavorecidas. En, de, en determinados casos, sus vidas o la mayor parte de las situaciones o de los casos particulares son peores que la tuya. Intenta ponerte en su lugar. No nos ponemos en el lugar de esa persona. Fijaros que a veces... Son gente eh, con vidas desfavorecidos que han nacido en ambientes hostiles, que sus padres pues, han pasado de ellos, que no han tenido educación. Donde nosotros estamos para intentar hacerles ver las cosas desde otro punto de vista y para ayudar. ¿Vale? No juzgues al recluso. Este ya viene juzgado por un tribunal y valora su día a día, su comportamiento contigo con los demás reclusos. Esa es un poco nuestra finalidad como funcionarios. Y al final, como reflexión y para acabar ya, piensa que tú formas parte de un sistema integral. El sistema penitenciario forma parte pues, de, en este caso, el sistema judicial, la administración pública, todo lo que es la sociedad en general. Tú formas parte, eres una parte importante de la misma y vas a permitir que con tu labor toda la sociedad se vea beneficiada. Si nosotros hacemos de los que están recluidos personas mejores que cuando se integren en la sociedad puedan llevar una vida sin delinquir y respetando la ley penal, pues al final haremos de todo una sociedad mucho mejor. Entonces nada más. Desearos que tengáis un feliz Día de Reyes y espero que os haya gustado el vídeo que os he hecho. Si os ha gustado, os agradecería que lo compartieseis. Que le dierais al me gusta y si quieres algún tipo de comentario. O que vayáis a redes sociales y comentéis mis vídeos. Porque la verdad me ayudáis mucho y me motiváis a seguir haciendo contenido. Prometo intentar hacer contenido de más calidad cada vez. Prepararme las cosas un poco más. Y nada, y si necesitas cualquier cosa, aquí estoy. Un saludo. Chao, chao.